Uno escucha a los adultos decir que las cosas no están bien, que este o aquel político no hace nada, pero hagámonos la pregunta, ¿a quién le corresponde actuar para que las cosas mejoren? ¿A ti? ¿A tus papás? ¿A la vecina? ¿Al alcalde? ¿Al presidente? Es una pregunta que ni siquiera todos los adultos saben cómo responder, pero en este video te vamos a dar las pistas para que tú llegues a la respuesta.